que hoy nos encontramos acá en la tarima principal del parque eh, haciendo nuestro mercado campesino ayudándole a los campesinos a vender sus productos del campo, productos muy frescos y de calidad. Son los que hicieron pedidos, cuando lleguen acá estaremos informándoles para recogerlos. Tenemos las parelitas el bizcocho arriero, la arepa... Está llegando todo el mercado acá en este momento. El mercado campesino es una actividad que ha venido cogiendo mucha fuerza. La gente se ha estado involucrando. El campesino está muy contento porque se le está dando el valor a sus productos, eh, teniendo como valor agregado que son productos totalmente orgánicos. Ahorita, después de la pandemia, pues... Afortunadamente surgió la idea de la oficina agroambiental en cabeza de Nelson Morales eh, y se ha estado comercializando a través de, de un grupo de WhatsApp. Acérquese acá a la tarima principal de nuestro parque y compremos todos estos productos. Acaba de llegar Chocolo, tenemos yuca, frijol, plátano, sidras, arepa de sancochao, panelitas, bizcocho arriero, plántulas. ¿Qué más tenemos por allá? Miel de abeja. ¿Tienes de zanahoria? Sí señora, sí. Cinco y seis. ¿De, de estas le hecho cuántas? ¿sí? Sí, por ahí una seis. Noventa ¿sí? participantes. Antes hacen parte del grupo Mercado Campesino Vía WhatsApp. Se han hecho las preventas y hoy obviamente se están haciendo entrega de esos productos que han eh, reservado los clientes a través de Vía WhatsApp y se les está ayudando a comercializar también productos adicionales que traje. Eh, yo soy el encargado de traer las plántulas. Eh, he tenido experiencias muy bonitas de las mismas plántulas que traigo la gente las trabaja y saca ya los productos como tal al mercado campesino para, para así venderlos y obtener las respectivas ganancias. Listo. El distanciamiento social, utilicemos el tapabocas para que evitemos contaminarnos con la enfermedad del coronavirus. Tenido muy buena acogida, pero ya afortunadamente, debido a que la, la pandemia se, está, se ha estado calmando, entonces estamos reactivando el mercado campesino eh, acá en la tarima del parque principal. Eh, la gente nuevamente está muy contenta: eh, los campesinos con sus productos y la gente, eh, los consumidores en el pueblo, como tal.